¿Qué pasa? Compitrunos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a vencer a Erika, espero <ríe> Y vamos a ello chicos, me pongo los calcos sin más dilación Ayer, en el capítulo de ayer, que por cierto tuvo un apoyo espectacular, tiene récord de likes en estreno Llegamos a más de 20, llegamos a 26 likes en estreno, lo cual es brutal, mil gracias a todos y también tiene récord de likes ahora mismo en capítulos es Quiero decir, tiene treinta y pico Es que es una locura, yo estoy flipando Y nada, me pongo los cascos Y vamos a verlo, chicos eh, Este es el equipo actual, ¿vale? Hay que levelearlo, obviamente Lo vamos a hacer ahora con caramelos raros Y poquito más Vamos a ir hacia hacia Ciudad Zulona Volvemos Luchamos contra... Contra Erika Y Fiesta Pagana Me habéis dicho también... Que, que vayamos a por el Eevee Hay un Eevee en, en, el, en el edificio este típico Que hay que ir por detrás Pues creo que ahí hay un Eevee Y podría estar bien, la verdad, ir a por el Eevee Pero no para el gimnasio, entonces No sé si hacerlo antes, si hacerlo después ¡Eh! ¡No! No quería, pensaba que ya no había que luchar contra los rockets ¡Oh my God! Vale Eh, dos pokés venga, lo hacemos rápido, eh Pim, pam, toma la cajito Pim, pam, toma la cajito Pony Bride eh, a Fimo, voy a ir rápido, eh. O sea, Fimo aquí a muerte y a tomar por saco. Hidropulso, un saludo. ¿Qué más? ¡Cinda Chop! Eh, hidropulso y otro saludito, venga, hala, a tu casa crack, crack Vale, pues ya estamos, salimos por aquí, por allá y uh Otro combate, bueno Último combate, chicos ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado? Pues eh, he llegado andando y nos he da una paliza del copón, dos poques monfaje ¡Oh! Chavales, qué bonito es. Qué bonito es. ¿Es fuego planta? Monferno con semisage. ¿Hay algún fuego planta en Pokémon? Creo que no. Creo que no. Qué bonito es. Madre mía, estos diseños están increíbles. Atada ignia, chicos. Se viene y falla. Bueno. La atada no funciona muy bien, ¿vale? Eh... Atada ignia otra vez. A ver cuánto le quita. Yo creo que le puedo quitar bastante. Es este tipo planta. Oh, crítico. ¡Cómo revienta Light! Es increíble Light, eh Light, eh, lo vamos a evolucionar hoy, eh Vamos a ir a por una piedra a fuego, pero vamos De low de locos cost Zinda Chop eh, Aquí sigue que cambio, eh Aquí sigue que cambio Metemos a Mega Blaze, por ejemplo Mega Blaze no te creas que me interesa mucho para el gimnasio, eh Fuego eléctrico A ver, nunca sabes cuándo puedes necesitar un, un eléctrico Pero, uff Uf. Fuego ya tenemos, desde luego Ahí está el Onda Voltio, su misión que falla Bien, Onda Voltio le quitamos lo mismo y ahora... ¡Crítico! El día de los críticos. Tiene pinta de ser hoy el día de los críticos a favor. ¿Vale? A favor, por favor, lo pido. Y ya estaría. Vale, bien, bien, bien, bien, chicos, bien. Pues nada, vamos hacia la tienda que estaba por aquí, ¿no? ¡Ey! Ahí estamos, salimos del casinete y nos vamos a la tienda de Ciudad Azul. La primera vamos a curar que estamos un poco fucked. y así pues tenemos el equipo preparado. Hola, enfermera, yo y cúrame. Gracias Y nada, vamos hacia allá Sin más dilaciones, dilaciones, dilataciones. Vamos al, al centro comercial Aquí venderán caramelos raros, ¿no? Espero que sí Vamos al piso 1 Perdón, al piso 2 Aquí es este, ¿no? Hola Comprar No, este es el de MTs No quiero MTs No quiero MTs Ya las miraremos las MTs, no hay problema Hola ¿Me vendes algo? Aquí, aquí, aquí están, aquí están Aquí están ¡Eh! ¿Y mis caramelos raros? ¿Me están diciendo en serio que me tengo que ir? Oh, no me lo creo. Vale, bueno, vamos a por la piedra a fuego que seguro que hay aquí, ¿no? Aquí tú vienes, tú vendes piedras, ¿verdad? ¿Tienes pinta de vender piedras? ¿Quieres que te enseñe un movimiento? ¿Contador? No, no, no, gracias, gracias. Muy bien, un, un saludo, pero no, no, no. ¿No es aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde es, hermanos? ¿Aquí arriba? ¿Hola? ¿Tú? Vale, sí, sí, sí, sí. ¿Piedra trueno? Piedra trueno, ¿qué? Está todo junto ahí, está todo junto. Vale, piedra fuego. Compramos 2000, 2000. Te has venido arriba con Piedra trueno, te has venido un poco arriba, pero bueno. Pillamos la piedra fuego y vamos a la bolsa. ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde está mi piedra. Mi piedra tiene que estar aquí. Aquí está. Piedra fuego y chicos. ¿Eh? Pero what? No entiendo. Es por nivel también. Me cago en San Pito. Bueno, vamos a poner las gafas de sol. Vamos a poner las gafas de sol porque es tipo siniestro. Pero... ¡Oh, mama. Vale, pues, eh, chicos, me tengo que ir a otro centro comercial de Pueblo Lavanda, por ejemplo, y comprar caramelos raros. Así que, 3, 2, 1... ¡Ya tenemos caramelos raros con pitruenos! Ha sido rápido, ¿eh? ¡Incredible! He comprado 18.900. No quiero que me vuelvan a faltar en lo que queda de serie. Por favor, lo pido. ¡Je, <risa> Vamos a, sin más dilación, a usarlos Me habéis dicho que está a nivel 30-33 Por tanto, yo creo que, que nivel 29 o así está bien, ¿no? Vamos para allá Nivel 28, 29 Igual 29 es mucho, no sé, es que no tengo mucha idea Vamos a ponerlos como Fimo, que está al 29 Y ya vamos viendo Podrías aprender algo Light Aunque tiene buenos ataques, ¿eh? También te digo 29, pues nada ¡Oh, lanzallamas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lanzallamas es bueno! ¡Claro que sí! ¡Hombre, hombre! Lo saben los astros, compitruenos. Tenemos patada ignia, que tiene alto ratio de crítico. Ah, pues no sabía esto, la verdad. Y puede quemar, sí. Voy a quitar paliza, yo creo, ¿no? Paliza es es malo, ¿no? Sí, paliza fuera, venga, tomar por saco. ¡Hala! aprendió lanzallamas, que es mucho mejor, desde luego. Podría aprender algo de siniestro. Para este gimnasio hubiera venido bien. Eh, vale, seguimos con Darío, nivel 29, fácil. Vamos con Mega Sí, venga, tú también. Tú también, puede ser útil no sé, no sé cómo, pero podría ser útil Ahí que va, Megablaze 24, 25 ¿Quieres aprender algo? ¡Rayo! ¡Guau! <ríe> ¡Rayo es buenísimo! Quitamos onda voltio Fuera, a tomar por saco, claro que sí Seguimos, 26 27, 28 Y 29, ¿evoluciona? ¡No! ¡Oh, aprende el electrocañón! ¿Vale? Vale, vale, vale, me mola, me mola el electrocañón Claro que sí eh, lo malo es que tiene poca precisión, ¿no? Electrocañón es parecido a... ¿Cómo se llama? Infierno, ¿no? Para el tipo fuego Es parecido ¿Quitamos puño trueno? Sí, eh, quitamos a puño trueno que tampoco tiene mucho Tenemos rayo Y enseñamos electrocañón para paralizar Si eh, nos apetece ¡Steve! ¡Steve! ¡Vas a ser clave, compañero! Te voy a levelear, pero vamos ¡Pero vamos! ¡Vas a ser el maestro! ¿Quiere aprender doble ataque? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hombre! Hombre, doble ataque, 25 de potencia que por 2 es 50 Así que guay Quitamos... Eh, la de chupavidas Chupavidas me da un poco igual, ¿no? A ver, igual me he equivocado aquí, pero bueno, tampoco es mucha cosa Seguimos, nivel 26, va bien 27, 28 y 29 Perfecto, ahí estamos Vale, y solo quedaría meter a Emanuel Vale, pues Emanuel claro que sí 27, 28 y... 29, ¿evoluciona? No, quiere aprender Agua Lodosa Vale, vale Agua Lodosa está bien Me mola, quitamos Rayo Burbuja, ¿no? A ver cuánto tiene de potencia, 95, 85 de precisión Nada, sí, quitamos Rayo Burbuja y ya está Porque, a ver, es más físico que especial este Pokémon, ¿vale? Es la parte mala de, de Slow Tank, pero bueno, no está mal Vamos al gimnasio, sin más dilación, chicos No quiero perder más tiempo, llevamos ya bastante de episodio Como para perder más tiempo eh, y no, no, no no podemos permitirnos Oh, no tengo corte Fuck eh, Vale, vamos a enseñar corte A Steve, pues a Steve No hay más ¿Qué le quitamos? Látigo cepa, tenemos hoja mágica Que tiene 60 de potencia Doble ataque, látigo cepa Sí, ¿no? Quitamos látigo cepa Doble ataque puede ser útil Eso de envenenar me la pone un poco dura Ahí está, látigo cepa va afuera y. ya está, prendió corte, ya está. Si no hay más, no hay más que ver. No hay más que ver. Podríamos mirar las MTs, pero pff, es que vamos a perder una cantidad de tiempo, tío. Paso, paso, es que ya está, ahora cortamos. Tenemos buen equipo, tenemos buen equipo. Confío en mi equipo, chicos, confío en mi equipo. Aquí está, chicos, gimnasio de Erika con su correspondiente pervertido. <risa> ¡El pervertido! Este gimnasio es genial, está lleno de chicas. Claro que sí, claro que sí, crack. Vamos a verlo. Oh, ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Así de jajas? Bueno, vale, pues nada No sé ni a quién tengo el primero, a, a Steve, ¿no? No, a Steve no, a... A Light, me parece Sí, Chikik, sí, Chikik, sí, Tina, quiere combatir dos pokés ¡Rosirlia! ¡Oh, ahí está, Rosirlia, chicos! Ya sabéis quién va a tener la líder, ¿no? O sea, lo tenéis claro, obviamente, obviamente Eh, ¿Lanzallamas? Claro que sí Yo creo que lo mato, ¿no? Es tipo planta Si no lo mato, me extrañaría Ahí está, claro que sí. Light, crack, mastodonte, fiera, pichón. Si sí, es Pur, ¡Oh! si sí, es Pur. Ese es el del principio, ¿os acordáis? Ahí está, el del principio. El que no pudimos capturar porque éramos retramongos. Eh. Mordisco, claro que sí. A ver cuánto le quita. ¿Lo mataremos? No creo. Oh, pues sí. Madre mía, Light. Madre mía, Light, sacándose el nepe. Sacándose el nepe, claro que sí. De locos. ¿Luchamos contra los subidos o no? No sé, ¿eh? ¿Contra esta? Venga, vamos a luchar. Pero tampoco quiero perder mucho tiempo. Es que ya queda... Vamos, queda en la mitad del episodio, pero yo qué sé, es que... Cuatro, po ¿cuatro Pokémon. ¡Oh! Ya... Janmu... ¡Oh, mamá! ¿Qué ser del Averno es este? Janma con Wubat, con Suat No sé cómo se llama. Mmm... Lanza lo mata, ¿no? Dime que sí. O sea, mal se tendría que dar. Ahí vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a esta Super eficaz, reventado ¿Y qué más tienes? ¿Snorlax? ¿Con qué? ¿Snorling? ¿Con chingling? No puede ser Algo está mal ahí, ¿eh? Vamos a seguir Pero algo no me cuadra ahí ¿Snorling? ¿Snorling? ¿Snorling? ¡Ah, Snorun con chingling! Vale, vale, vale, vale Vale, vale, Snorun con chingling Vale, vale, ahora tiene sentido Ahora todo tiene sentido, mordisco, lo matas, ¿no? Es un Chingling, no me fastidies. Ahí está, perfecto, vale. Es con Chingling. Qué raro, tío. Qué raro. ¡Mun ¡Oh! Aquí está, chicos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Obviamente no quiero cambiar de Pokémon. Aquí está. ¿Qué es esto? Es un Mugmar. Ah, claro, que es Mung está Mugbi, Mugmar y M estará Mugmortar. Madre mía, chicos, qué guapo. Qué guapo, me gustaba más el otro, eh, voy a dejarlo claro Ahí está, lo... madre mía, Light está Reventando, chicos, pero reventando Lickithee ¿Liquizí? Lickilum, Lickitung Con, con qué Lickithee, con Drowsy <tose> <tose> <tose> Qué bueno, qué cara de malo Qué de Pokémon nuevos, chicos Pues mordisco otra vez, claro que sí, lo matará Madre mía 10 de 10, chicos Light es 10 de 10, cómo revienta Cómo revienta me mola. Ahora vamos a usar un poquito a Steve, ¿eh? Que también toca usar a Steve, por supuesto. Que va a ser importantísimo en este, en este gimnasio. ¡Me rindo! Vale, compañero. Relajémonos. Relajémonos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tenemos! ¡A nuestra evolución! ¡A nuestro Arcanine! ¡Oh! ¡No sabía que evolucionaba el 30! Pues oye, 10 de 10. Antes del gimnasio... De locos, a ver si consigo, conseguimos que evolucione También eh, Mega Blaze Pero no es tan interesante para este gimnasio, desde luego Light is evolving Arcaroar, qué pasada, tiene coleta Tiene coleta Coleta adelante y en el culo también, tiene un rabo con coleta <ríe> Es bonito, eh Es muy bonito, vamos a verlo Vamos a verlo. Ah, claro, que le puse las gafas de sol. Por eso estábamos pegando tanto con Mordisco, yo creo, ¿eh? Porque tiene las gafas de sol y eso es importantísimo. Sigue con Flash Fire y los ataques son los que son. Vale, pues continuamos. ¿Es por aquí? Sí, está ahí la líder. Está ahí la líder. Vale, puedo esquivar esto, ¿no? Joder. Esquivar mis huevos, claro que sí. Vale, otro combate. Pues dos Pokémon. Liqui, Vale, este es fácil. Mordisco a tu casa. ¿Y qué más tiene? Rosirle otra vez. Vale, vale, vale. Va bene, lanza llamas. Y a tu casa. Pues ya está. Fácil. Easy, peasy, y Ok. Este es esquivable. Este no. Esto ya no. no, Esto ya no es esquivable, chicos. F. Pues nada. Hay que hacer estos combates. Es lo que hay. Hola, señorita. Encantada de conocerte. Me encanta entrenar Pokémon. Vamos a ello. Ay, mierda. No he puesto a Steve el primero. Quería haberlo puesto. Qué putada. No pasa nada. Un Pokémon. Daru... Darumatina. ¿Me estás hablando en serio? ¿Pero esto es tipo psíquico? ¿Qué coño? Esto es... Si, si da... ¿Giratina es fantasma dragón? Será fantasma, ¿no? Dime que es fantasma. Mordisco. Ahí que vas. Mordisco. Vale, le quita mucho. Obviamente es fantasma. Drago aliento. A ver cuánto me quita, ¿eh? No quiero problemas. No quiero problemas. Vale, vale. Mordisco otra vez. Y hasta luego, Darumatina. ¿Por qué tiene un Darumatina? No entiendo nada. Vale. Pues nada. Espléndido. Increíble. Amazing. Amazing. Y otro combate. En efecto, ya sabía yo. Si es que esto... Aquí no pueden entrar los Pokémon fantasma. No, no. Pues, pues díselo a tu compañera. Que tiene un Darumatina. Madre mía. Dos Pokés. Hace el Mime. Ojo. Ojo. Una tortuga ninja, chavales. Me encanta. Será psíquico bicho, ¿no? ¿Entiendo? Supongo, ¿no? A ver. Capa mágica. ¿Qué es eso? Que es capa mágica ¿Lanzallamas? Yo lo voy tirando Y ya va moviendo Capa mágica es lo de evitar Las trampas rocas Y esas cosas, ¿no? ¿Puede ser? No lo sé No lo sé Os juro que no lo sé Vale, ahí se lo lleva ¿Y qué más tiene? Gunma Guper ¿Con yarma? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser Si no hay psíquico ahí ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah, Wubat! ¡Ay, qué kawaii, ¿no? ¡Qué kawaii es esto! Vale, lanzallamas es este tipo bicho, entiendo Está a nivel 23 Estamos muy por encima de nivel, yo creo, ¿eh? Estamos más que de sobra para la líder de gimnasio, yo creo, ¿eh? Pero bueno, ahí está muerto Subimos a nivel 31 Subimos a nivel 31 Me estoy pasando, tío Me estoy pasando Esto me pasa por no usar a, a Steve Vamos a usar a Steve, ¿eh? Para, para la líder vamos a emplear a Steve el primero Pero vamos a ir a curar No me la quiero jugar Estamos bastante bien de nivel Bastante bien de todo Y no quiero problemas, ¿vale? Salimos Y ciudad azulona Vale Chicos, vamos al gimnasio, pero tengo un miedo, un miedo de locos, ¿eh? De locos. A ver, eh, hemos ido antes por aquí a la izquierda, ¿no? No sé si el otro es igual, supongo que sí. Pero bueno, aquí estamos. Erika, hermana, vamos a ver. Abrimos con Steve. Light me gustaría guardarlo porque muy seguramente tenga el Gardevoir Y, y Light le contea que te cagas. Luego, Mega Blaze. Cuidado con Mega Blaze, que bueno, es normalito. Fimo, ni de coña lo usamos. Darío. Darío, ahí está, ¿vale? Digamos que ahí está. Y Emmanuel es el típico tanque que te puede ayudar en algún momento, pero que no tiene nada muy eficaz contra el psíquico, ¿vale? Así que. Uf, Igual abrir con Steve es muy temeroso, ¿o ¿qué? Nah, vamos allá. Vamos a abrir con Steve y que sea lo que Erika quiera, no, lo que yo quiera, que tiene que ser aquí. He estado estudiando a ti y a tu equipo desde que supe que venías a retarme. No pienso tomarme este combate a la ligera, pero antes me presento. Me llamo Erika, soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona. Mis poderes psíquicos están. Over 9000 Es buena, es buena Vamos allá Vamos, capituluros Combate contra Erika Líder de gimnasio de ciudad azulona De tipo psíquico Increíble esto Increíble ¿Tres Pokémon? ¿Solo tres? Blisufet Blisicon Wobufet! Oh my god, hermanos ¿Nivel 33? ¿Este es el máximo? Oh Oh ¿Me acuerdo? Es tipo psíquico normal, ¿no? Entiendo Ahí va el cuerno, ahí va el megacuerno, va el megacuerno. Le, quita, le quita, le quita, le quita, le quita, le quita ¡Le quita le quita, crítico! ¡El día de los críticos! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! ¡Steve! ¡Sacándose el lepe, ¡Qué loco! El día de los críticos, ¿eh? ¿Lo dije? ¿O no lo dije? ¡Frosmecho! ¡Ah! ¡Froslas con Chimecho! ¡Uh! ¡Vale! ¡Froslas! ¡Froslas! ¡Froslas con Chimecho! ¡Froslas es tipo hielo! Y Chimecho tipo psíquico por tanto, vamos a ver, Frost, Lachimecho A ver, Steve no, obviamente Light Es que Light me lo querría guardar, la verdad nah, Vamos con Light, venga Light lo puede reventar, yo creo, eh Nivel 31, es nuestro mejor Pokémon Se acabaron las tonterías, chavales mecho. ¿Qué será mejor? ¿Mordisco o lanzallamas aquí? Supongo que lanzallamas Vamos allá Lanzallamas soy más rápido que mecho. Perfecto, mata de un golpe No hay huevos No hay huevos, Light No hay huevos, Light No hay huevos ¡Oh! ¡Un PS!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 Descongélate Está Frozen Solid Está Frozen Solid No me creo esto, chavales No me estoy creyendo esto Lanza llamas Está Frozen Solid Rayo y hielo Me ha quitado antes 36 No, 26 uff, aguantamos otro, eh Aguantamos otro Está Frozen Solid Está Frozen Solid No me lo creo Rayo hielo otra vez No me hagas crítico No me hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico. No hagas crítico. Vale Vale, cambiamos Madre mía hermanos F ¿eh? Menuda F Emanuel Aquí viene Emanuel ¿eh? Se acabaron las tonterías Es tipo hielo tío Rayo hielo Vale no me quitas nada no Emanuel Es tipo agua Vale bien Bien Bien mm, No es fantasma entonces Entiendo Así que Golpe cuerpo Le debe quitar Agua lodosa lanza... Ya tengo lanzallamas Joder soy retrasado Psíquico A ver cuánto me quita Psíquico A ver Uf Me quita más tío Me quita más Ahí va el lanzallamas no sé cuánto le quitará, supongo que más de la mitad de la vida, pero no creo que lo mate. Si el otro no... no. le quita nada! ¡Quemado! ¡Vámonos, quemado! ¡Vámonos, quemado! Vale, eh. ¿Insistimos? ¿O tiramos de agua lodosa? Vamos a probar agua lodosa. Cura total. Me cago en San Pato, cura total. Ahí va la agua lodosa, vamos. Le tiene que quitar, eh. No mucho, tío. Es mejor lanzallamas, eh. Psíquico, vale, no me matas. No me matas. 49A. 22, otro más y me mata.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 ¡No! ¡Emmanuel! ¡Efe, F, F, F! ¡F! ¡Emmanuel! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo estoy queriendo! ¡Light! ¡Light! ¡Descongélate! ¡Light! ¡Light! ¡No te creo! ¡No te creo, rayo hielo! Vale, no me mata, no me mata. ¡Estamos bien! ¡Descongélate! ¿Cuántos turnos va a estar congelado? ¿Alguien me lo explica? Por favor, descongélate Light, light, gracias Gracias, gracias Frosmecho, vale Ahí está, vale Le queda uno, chicos Le queda uno, hemos perdido a Manuel No me lo puto creo, no me lo puto creo Garderade War con Drossel. Vale, este será el, el fuerte encima eh, Vamos a ver A ver, Light es el, el indicado aquí, ¿no? Realmente Pero no sé yo si Le voy a poder matar Con esta vida Vamos a, vamos a, seguir, vamos a seguir con Light Pero vamos a curarle Voy a usar No sé si pegar directamente ¿eh? Es que igual usar una poción es tontería Porque igual, yo que sé, igual me hace ahora un ataque de la leche ¿Igual lo matamos? Vamos a probar, lanzallamos, va Va, Garderade, de de Muere de ¡Muere un golpe, por favor! ¡Muere, muere, muere! ¡No! En rojo, vale, lo va a curar, eh Somnífero, no te creo, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me estás tocando el huevo derecho, eh Me estás tocando el huevo derecho Vale, lo va a curar, o sea, 100%, ¿no? ¿Tengo algo para curar? Sí, tengo para despertar Perfecto, despertamos A Light, ahí que va Lo va a curar, Giga Drenado, eh, no me mates Soy fuego, soy fuego Lo aguantas bien, Light, lo aguantas bien, Light Bien, lo aguanta bien, ahí está ¡Lanza llamas y para tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Crítico, ahora? Ahora no era el día, era el día de críticos, pero era antes, Light, like, era antes No pasa nada, no pasa nada, no, no, hemos podido, hemos podido Light se ha sacado el nepe, Light se ha sacado el nepe Y ya estaría Reconozco mi derrota, eres muy fuerte, hemos perdido, hemos perdido a Emmanuel, chavales ¿Emmanuel podía ser un pokémonazo? Otra vida otra vida ya Madre mía Vale, nos da la medalla Que no está mal Y la MT-29 que es No lo sé Psíquico Bueno Bueno, vale Es genial Vale, copitrunos Nos hemos pasado Nos hemos pasado muchísimo Pero eh, capitulazo Capitulazo Espero que os haya encantado apretar ese botón de like Como si no un mañana Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao Chao